Bueno, eh, tercer bloque de lo creas o no, agradecemos muchísimo, muchísimo los mensajes que están llegando, las opiniones son muy largas, por favor, poder de, eh, para, para resumir, tienen síntesis, poder de síntesis para que podamos este leer su mensaje, ¿sí? Bueno, eh, doctora Miers, así, ah, sí es Miers. ¿Cómo se escribe, se, se pronuncia. pronuncia. Bien, ¿cómo le va doctora? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, eh, usted en las últimas horas anunció su candidatura a gobernador por el Partido este, Demócrata Cristiano. Así es, en el Frente de Desarrollo y Libertad. ¿Hizo alusión a mi ley usted? ¿Dijo sí. que, ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo que dije? Algo dijo de mi ley. ¿Usted es la única representante de mi ley y la única...? No, le no, no, no, no. Por supuesto que sacaron de contexto. Eh, yo lo que dije es que las personas que me conocen saben que mi forma de expresarme por ahí es bastante parecida y que sería la versión femenina de mi ley, ¿no es cierto? Ah. Si tengo que decir algo, expresarlo, soy bastante eh, contundente. Bien, eh, en ese marco, lo que nosotros, lo que Diario El Sonda ha publicado de Sergio Vallejo, ¿sí? que quiere llevar a la justicia, ¿quién puede o no llevar la figura o la cara de Javier Milei? Bueno, mire, es triste tener que dirimir en la justicia o hacer perder tiempo nuestra justicia. Primero, por dos puntos. Punto número uno, el señor Vallejo no posee un partido, por lo tanto, para hacer una presentación en la justicia debe tener un partido que lo avale, ¿está bien? Entiendo que ellos le van a dar los radicales, este, nos, a nosotros nos acompañó, acompañó a Milei, acompañó como todas las personas este, que querían acompañar a Javier y se sacó fotos y después piloteó sus, sus sus camionetas, etc. Acá hay una realidad. La única realidad es que eh, uno no puede entrar por o sea, a, a trompadas, ¿no es cierto? Queremos sacar de la política esto, porque esto era de la vieja dirigencia, lo que pasa es que el señor Vallejos es nuevo en la política y nosotros ya tenemos lineamientos nacionales. Entonces, la figura es quien quien decide quién lo representa y quién no. Entonces, no es la justicia la que tiene que estar en estas pormenores, ¿no es cierto? Ya hizo una declaración, ya se hizo una declaración. La verdad que no, no, no le prestamos atención porque sería perder tiempo, ¿no es cierto? Eh, tarde o temprano se va a saber cuando Javier mismo lo diga. Uh, uh, bien. Y eso es lo que era mi segunda pregunta. ¿Usted tiene contacto con, con Javier Milei? Así es, nosotros tenemos contacto a nivel nacional, a nivel provincial, se está trabajando. De hecho, mi partido a nivel nacional, en las, próxima, en las próximas horas, o esto estamos en una vorágine, ¿no es cierto?, eh, de, de armados, porque uh -huh. no solamente tenemos el provincial que se nos adelantó seis meses, sino que también tenemos una campaña nacional y el Partido Demócrata Cristiano en la provincia también va a acompañar. Entonces, eh, este... Hay un montón de alineamientos nacionales y tenés, hoy estuve hablando con, con Bonacci de UNITE, este, también que acompaña a la figura. Así que somos muchas personas que venimos trabajando este, a lo largo de la ancha del país, no de ahora ni de estas elecciones ni dos meses antes, este sino que venimos haciendo un trabajo arduo eh, hace 15 años. Uh -huh. Ahora, eh, doctora, la pregunta es obligada sí. eh, en función del sistema electoral que se ha implementado en la provincia de San Juan. Eh, ¿Los demócratas cristianos van a tener representatividad por lo menos en 10 departamentos? En 19 departamentos. Ah, en los 19 departamentos. Así es. Nosotros ya tuvimos representación. Eh, nosotros no teníamos el partido. Mire, ¿cómo, cómo nazco yo en política a través del partido Valores para mi país, que se conformó con la diputada Cintia Jotton en Buenos Aires? Eso fue lo que llevó a mi candidatura a vice presidenta de la nación, que nosotros nos ocupamos a lo largo del ancho del país de tener los mejores candidatos y no nos dimos cuenta que los apoderados tenían que también ser honestos. Así que este, así como pasa con el país, nos pasa a los partidos políticos. Entonces, a último momento nos bajaron la lista de diputados nacionales, no pudimos participar y se decidió cambiar la fórmula. Entonces, de ahí empezamos a trabajar diciendo bueno, vamos a tener que conseguir sellos nacionales para que no nos vuelva a suceder esto. Eh, siempre que cae un descolgado este, que quiere de apoderarse o, o, bueno, trata de romper, ¿no es cierto? Entonces venimos trabajando a lo largo del ancho del país sobre Perdón eso. doctora, en alusión a quienes a eso porque usted, eh, la gran sorpresa hace cuatro años atrás era que usted era la compañera de fórmula de Gómez Centurión. Así es. Y, ¿Y a los pocos días ¿No? la cambian a usted por no, no, no, no fue cambio, ni siquiera fue a los pocos días. En el mismo momento que nosotros anunciamos la candidatura, a las once y media de la noche estábamos en Buenos Aires, este, nos llama la justicia electoral diciendo que nos había bajado de la lista de diputados nacionales. Cintia, que era la presidenta de Valores para mi país, yo era la armadora nacional del equipo uh -huh. de Valores para mi país, queda fuera de las elecciones. Yo no tengo ninguna aspiración en ese momento. Lo que queríamos hacer es formar un partido nuevo y empezar a trabajar. Entonces, yo decidí personalmente dar mi lugar a Cintia, de hecho yo lo tuité y también lo dijo Centurión dijo por un error formal en la lista de apoderados hemos decidido en equipo integrar a la fórmula presidencial y de hecho yo acompañé todas las elecciones y durante los que viajamos por toda Argentina estuvimos juntos los tres para que no dijeran nada, también se habló que fue por el caso etcétera, etcétera, pero muy, muy lejos de eso, ahora nosotros bueno eh, eh, valores no se conformó a nivel Nacional y me pidieron reflotar la figura que yo vengo trabajando con Trabulsi, con Nonganía, con gente de todas las provincias. Entonces decidí tomar el sello. Ahora, con Gómez Centurión y con Cintia, ¿todo bien? Todo perfecto, mucho más que bien, somos amigos, colegas Lo que ustedes estaban diciendo, por ahí hay disidencias, hay discrepancias, pero eso no significa que termine. Simplemente yo no puedo acompañar, Cintia está con... Este, con la reta, eh, y no es lo que lo que yo pienso. Pero... Hasta el momento, ¿el Frente de Desarrollo y Libertad es sí. la primera candidatura que tienen o es que hay otros más que se van a presentar? No, se ha anunciado eh, el doctor eh, Medina, se ha anunciado varios, pero nosotros estamos tratando de formar una, una única lista. ¿Una única lista? Así es. ¿Es lo que usted le está planteando a los integrantes? de. No, no, yo no planteo. Nosotros somos un equipo, entonces es lo que se está tratando de consensuar. Somos varios partidos políticos que tenemos un fin común. Nosotros no somos, eh, por un lado, ten... porque lo que pasa es que esta, esta elección va a ser muy peculiar y va a ser muy difícil para la gente de comprender. Por un lado tenemos un frente donde se dirime... Realmente una interna política partidaria del PJ y por el otro lado este tenemos muchos candidatos, este todos unidos, que realmente no sentimos que son oposición o por lo menos yo no lo veo así, aparecen dos meses antes de las elecciones cada dos años y simplemente, pero oposición no son, digo todos juntos por un cargo. Eh, nosotros no le dimos lugar al señor Vallejos y el señor Vallejos, como como como señora enojada, golpeó la puerta y se fue para donde el lugar le encontró. Entonces bueno, cayó ahí. Ahora, <risa> usted doctor acaba de, usted, de utilizar una expresión de mi ley, juntos ¿Qué? por el cargo. Porque sí, eso es lo que dice... Todos en... juntos por un cargo. O sea, son un montón de, de, de grupos que ni siquiera confluyen en una idea. Entonces, este, realmente competir así es difícil. Es difícil cuando vos no tenés un líder en común, cuando tenés un cargo, cuando tenés una pretensión, cuando no tenés un norte. Realmente es bastante difícil. Y sobre todo cuando hay gente nueva, viste, que, que no entiende lo que es la política y lo da el daño que le hacen a las instituciones. ¿Quién tiene la representación, el sello, ...porque José Peluc de ADN afirma que sí. eh, el Tribunal Electoral se lo está procediendo sí. a ellos. Pero es que no es solamente el Tribunal Electoral. Acá eh, hubo Karina, la hermana de mi ley, fue la que hizo personalmente de puño y letra, este, que es abogada, hizo una presentación y dijo que la única persona autorizada era Peluc, ADN y el Frente. Entonces, no es una cuestión, por eso te digo, son pormenores que a la gente, la verdad que las estamos confundiendo tanto... Entonces, agarrar una bandera es como yo decir, sí, yo soy kirchnerista, pero a mí ni me conocen ni me avalan y quiero golpear por la puerta, entrar por la chimenea, caer de paracaídas y tomar algo que no que no te corresponde. Nosotros somos somos un equipo, venimos trabajando a lo largo del ancho del país, nos respetamos, nos conocemos y, y la verdad que nos cuidamos. ¿Abogada? Eh, sí, por favor. No, por favor. Sí. Eh, cortito. Eh, sí. Vallejos dice que él es el que mejor... Interpreta la, la política de, de mi ley. No, eso es una apreciación personal de él. Yo no me, o sea, me parece que estamos perdiendo un enorme tiempo y un privilegio de un programa, perdiendo un tiempo que en poco tiempo esto se va a dilucidar. Es como un juicio. Nosotros presentamos pruebas, valoramos, siempre hay dos, hay, hay opositores y el juez valora en base a la prueba y se da un veredicto. Esto es igual, esto es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo. Bueno, es, eh, eh, quería preguntarle sobre un poco el, el partido, abogado. Usted habla de la democracia cristiana, ¿no? Que tiene fundamentos con la iglesia, me estaba comentando usted. Eh, nosotros sabemos que la democracia cristiana en Europa, por ejemplo, es socialdemócrata y se va para la izquierda, ¿no? Así es. Lo mismo también en Chile. Eh, los demócratas cristianos son de centro izquierda. ¿Cuál es la, la función acá? un sí, poco. Sí, son eso. diferentes. Si bien conforman, confluyen... Igual acá también hay un partido que es demócrata, cristiano, republicano. es decir, pero ¿cómo se si republicano? Son nombres. A nosotros adoptamos la doctrina social de la, de la Iglesia. sí. Entonces, confluyen eso. Respeto a la vida, respeto a la libertad. Eso que es. también... Son de la parte de mi ley. Pero en función de lo que acaba de preguntarle el licenciado Campo. No somos de izquierda. Mi ley, mi ley es muy duro con los socialdemócratas y con los centro Por eso, claro. pero nosotros no Clarísimo. somos, no somos centro Claramente. Lo, lo otro, lo otra pregunta, abogada, disculpe. Sí. ¿Cuál es la diferencia usted entre Yolanda güero y usted? ¿Qué es lo que propone usted como candidata? No, a ver, Yolanda Agüero es presidenta de un partido libertario, nada que ver, nosotros venimos de otro, de otra configuración, venimos trabajando fuertemente en la provincia y nosotros tenemos eh, un, un lineamiento, si se quiere, a corto, mediano y largo plazo dentro de, la, de, de nuestro equipo y eje de campaña. En este momento, bueno, estamos tratando de terminar porque lo queremos hacer por escrito para que toda la ciudadanía pueda ingresar a la página y ver cada una de nuestras propuestas desarrolladas. Pero Yolanda Güero había manifestado en varias oportunidades que iba a ser candidata. ¿Ella no será candidata por el espacio de ¿Ella ustedes? Ella puede ser candidata porque por eso tenemos una ley de lema. Sí. Pero ¿Ella? ahora, ¿han decidido que solamente...? Ella puede ser candidata. Yo sí. lo que digo es que yo soy candidata. Bueno. y que estamos tratando de hacer una, un consenso si ella quiere o no nosotros la verdad que la, la, el lema la ley del lema lo habilita perfectamente y cómo hacen para congeniar si tienen distintos lineamientos no son distintos lineamientos, son distintos pensamientos. Recién acaban de dar un claro ejemplo ustedes de que ella no, no, claramente no, a veces no comparte con él, pero, pero se respetan. Bueno, nosotros es una dirigente, es nueva la dirigente, y la verdad que estamos trabajando, simplemente. Queremos gente nueva. Mire, nosotros en mi equipo le estamos pidiendo, justamente yo estoy tratando de trabajar con gente que no viene de la política. Queremos profesionales que se desarrollen en su ámbito privado, que sean exitosos en su ámbito privado, para que después puedan gestionar políticas públicas y que también sean exitosos. Entonces, este no, la verdad que no, no tenemos muchas dificultades. Bueno, Hemos hablado de todos los demás, me parece, menos de Paola. <risa> pero bueno, bueno, pero era necesario. Era necesario. A mí me, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué tenés para ofrecerle a los sanjuaninos? Eh, de vos, obviamente, y tu equipo, porque mencionás que hay un equipo detrás tuyo. ¿Qué tienen para ofrecerle a los sanjuaninos? Mira. Yo vengo trabajando, yo trabajo para la Universidad de Belgrano, eh, también estaban hablando ustedes de minería este, en, en la universidad y tenemos desarrollo PYME minero. ¿sí? Eh, nosotros trabajamos con equipos de geólogos, geofísicos, este, economistas que la verdad que nos ayornan y nos educan nos educan de que puede existir una minería responsable eh, nosotros eh, creemos también en, en la sustentable en todo el desarrollo sustentable la provincia nosotros proponemos por ejemplo este dotar a todos los las, centros cívicos las reparticiones públicas de energías geotérmicas sustentables eh, para bajar el consumo disminuir el consumo y eso también va a impactar en la boleta de, de los sanjuaninos no es cierto entonces, se pueden desarrollar políticas para gestionar, para bajar el consumo y así poder afrontar eh, otras cuestiones que tenemos eh, poco desarrolladas, como ejemplo, la medicina en San Juan. Mire, yo en el 2007, 2008, teníamos un solo tomógrafo en la provincia, público. Hoy, 15 años, 12 años después, seguimos teniendo uno solo. Algo está pasando, No estamos haciendo bien. Entonces, eh, según se calcula por habitante, por cantidad de habitantes un tomógrafo. Y debería haber varios tomógrafos públicos y no privados. Porque entonces es el negocio de uno y falta. Eh, hay que darle calidad. Bien, usted dijo, dijo bien, que... hay muchos privados. Sí, sí. Exactamente. Está bien. Privados hay. Crees que le... Hay en cantidad. Sí, sí. Pero no hay públicos. No hay públicos. Entonces, y tampoco. Eh, eh, estamos en la medicina, por ejemplo, está escaseando el médico. No hay. Y vos le decís, mi hijo está estudiando medicina, se quiere ir del país. ¿Por qué? Porque dice. 15 años de esfuerzo, cirugía, esto, toda una vida desarrollándote para llegar, eh, primero que te matan la carga impositiva, más del 50%, eh, un médico no tiene, por ejemplo, no puede tener IVA, o sea, casi todos son responsables de scripto, ya tienen, se le quita un porcentaje altísimo, un 40, 45%, entonces tienen un sueldo a lo mejor, en Marcial Quiroga, un, un cirujano de lunes a viernes, una carga horaria de mediodía, 200 mil pesos. Entonces no es solamente eh, educación, no es solamente los maestros, eh, son todos nuestros sí. profesionales, hay que jerarquizar al profesional, porque si no se nos están yendo. Y las especializaciones todavía se hacen más complicadas. Y te son cuento, porque son caras las claro, especializaciones, claro. son formaciones pagas nosotros 15, 10, 15 años Absolutamente paga Nosotros para hacer una especialización Yo hago diagnóstico por imágenes También aparte después estudié abogacía Porque me di cuenta de que necesitaba Desarrollar, que había algo que no se estaba haciendo Y la verdad que, que Cada vez que me encanta Y trato de, de estudiar, de desarrollar Y no hablar porque sí y realmente, bueno, uno ve que se esfuerzan un montón y después no reciben. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes? Hoy me decían, ¿cómo nosotros incentivamos a nuestros jóvenes? No, nosotros no podemos incentivarlos, ellos nos incentivan a nosotros. Ah, bueno. Hoy en día nuestros jóvenes están mucho más ayornados mis hijos me enseñan todos los días, todos ¿Abogada? los días. Eso, es que, está de los todos. Perdón, Eso es que están hablando los jóvenes y todos, perdón, hermano. Eso que están hablando los jóvenes y todos, llevemos justamente a la, a la política de contingencia provincial. ¿Quiere usted, si ya fuera gobernadora, lo que está pasando con los autoconvocados, por ejemplo? ¿Cuál sería su propuesta para esto, para solucionar el problema? Mira, eh, hay, para eso hay gremios, eh, hay paritarias. Yo no estoy de acuerdo con la violencia, sí estoy de acuerdo con que necesitan ser escuchados. A mí me parece que hubo un momento, un momento clave en donde se le pidió ser escuchado y no se los escuchó. Entonces ahora ha generado un montón de, o sea, dentro de, yo, yo entiendo que dentro de estos grupos también hay gente eh, que no, como decían ustedes, que son irrespetuosas, ¿no es cierto? Generalmente uno puede compartir ideas, de hecho yo ayer estuve en el carnaval, me invitó Fabián Gramajo, nos sentamos, estuvo Fabián Martín, estuvo Jamel. no, Por más que tengamos diferencias, tenemos principios y valores que nos unen. Porque somos dirigentes y tenemos que dar el ejemplo. Y el ejemplo también es que un gobernante tiene que sentarse con su, con su, con su gente y escucharla. Nosotros, a los equipos de ministros, yo, viste cuando dije corto, mediano y largo plazo, deberían tener objetivos eh, cortos, y dar claras de, de reseñas, por ejemplo, cada dos meses. Juntarse al equipo de ministros y decir, bueno, a ver, ¿cuándo no estuvo ejecutivo? ¿Qué pasó con esto? Porque si no, un gobernador no puede estar en todos lados, ¿no es cierto? Yo creo que también ha sido descuidado en este sentido esto. Se ha llevado muy lejos. Eh, el otro día me llegó un recibo de sueldo de una docente jubilada, 35 años de jubilación eh, de Radio 1, eh, 150 mil pesos. Entonces, están pidiendo que le suban al básico para que ellos también se les impacte. Se le quita el 2% de toda su vida, sus 35 años de aporte, hay un 2% que se le está quitando el docente, ¿sí? porque le están diciendo que después se van a jubilar con el 82%. Y después no se jubilan. Si ese 2% ellos lo pusieran a trabajar en la bolsa, bueno, ese 2% hoy sería su jubilación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay muchas materias pendientes. Eh, bueno. Me cuesta eh, asociarte en esto, eh, en lo que vos decís con el discurso de Miley, vos eh, planteas y has hablado, por ejemplo, el, el tema de los tomógrafos como una cuestión del privado, una, una cuestión, me parece o, o te quiero interpretar, que debería estar en manos del Estado. No, yo lo que digo, los pilares de medicina, la, la medicina, la salud pública son la prevención. Cuando vos tenés hospitales, vos tenés desarrollado un ámbito privado y un ámbito público. Hay gente que no puede acceder y, por supuesto, que tenés que darle contención. Cuando vos tenés un accidente en vía pública, yo te voy a explicar para que la, la gente sepa, esa persona que tiene obra social, primero es atendida en el hospital y luego se va sí, a la obra social al... y se le paga la obra social al hospital. Entonces, esa gestión, nosotros podríamos comprar un tomógrafo cada seis, siete meses. Pero ese sistema está ahora en el estado sanjuanino. Sí no está, tiene. pero ¿dónde están los insumos? Están faltando insumos, no, está, no están equipados. Insumo, ¿Pero dónde faltan insumos, Paola? Pero si ustedes son periodistas, no han ido, los mismos médicos no. están diciendo en, en, en pandemia no tuvimos un montón de cosas, hay cierre de exportaciones también, hay escasez de insumos. Pero a ver, ¿dónde faltan insumos? Y pones el ejemplo de, de la de, de la época de pandemia, recordemos que la fábrica de jeringas más importante que tenía en la Argentina durante la época de Macri la liquidaron porque tuvo que cerrar. Tuvieron que salir el gobierno nacional a comprar jeringa y de hecho, a través de una PyME, reinstalaron una fábrica de jeringa. Eso eh, fue gracias a la política de, del Estado, de este gobierno. No hay falta de insumo en los hospitales. Sí hay falta. Bueno, eh, me gustaría que vaya yo he recorrido hospitales y lo que me dicen las salas, por ejemplo, es que tienen quirófanos pero no tienen médicos, eh, no tienen para operar. Entonces, hay, hay, una, hay un gran desfasaje. ¿no es cierto? Eh, que realmente cuando yo hablo de políticas públicas o políticas privadas, yo te puedo dar un modelo estatista o un modelo privatista ¿sí? a desarrollar, y te lo puedo desarrollar, pero yo te puedo decir una cosa, por más, privatiz por más modelo estatista o privatista que yo genere, si la gente que lo lleva a cabo no son honestas y son corruptos, ninguno de los dos va a funcionar. Entonces lo que tenemos es ¿De la deuda con la sociedad de, de, de, Estamos hablando de, de la corrupto, corrupción. ¿De médicos corruptos? No, de... estoy hablando, estoy hablando no, me quité, no me saqué del eje no, Estoy hablando no, de un no, modelo no, Estatista pero... o un modelo privatista Si yo te digo, bueno, yo te voy a generar Un modelo privatista, pero pongo A todos mis amigos, eso es corrupción Si yo te genero un modelo estatista, y también pongo a todos mis amigos, eso también es corrupción. Entonces, lo que tiene que cambiar en Argentina es la corrupción. No puede ser que casi todos nuestros dirigentes políticos actuales y gobernantes estén todos con causas penales, imputados y procesados. Bueno, Bien. Déjenme, eh, Karen. Sí, bueno, justamente habló de, de causas penales, procesados y demás. ¿Qué pasó con Eduardo Cáceres? Un episodio del 2021 que, bueno, te viste involucrada. ¿Cómo quedó eso? No sé si podemos recordar, porque sí. la verdad que fue un, un tema que sí, sí, sí, sí. tuvo mucha resonancia eh, a nivel provincial y sobre todo también a nivel nacional con el tema de Eduardo Cáceres. ¿Y ¿Cómo te ves involucrada en esa causa? Bueno, la verdad que tristísimo. Eh, yo fui a hablar por el tema de aborto, me convoca a hablar y me pidió que sea testigo en una causa, o sea, testigo falso en una causa que no tengo nada que ver, porque yo no tengo nada que ver en esa relación, ni siquiera sabía que estaba en pareja con Jimena Martinazo. Eh, simplemente cambió, adulteró los chats conmigo y los presentó como pruebas porque me pidió que yo fuese testigo. A mí me llama a declarar el juez de la causa, le dije exactamente lo que te estoy diciendo a vos, le di mi celular y le dije, eh, su señoría, por favor, tome mi celular, acá está... Eh, Perítenmelo, ¿no es cierto? Entonces, a mí me ofreció, o sea, eso también es corrupción, y también lo dije hace un año atrás. ¿Se acuerdan cuando yo sí dije, me ofreció un cargo y me ofreció dinero? Bueno, justamente ahora consiguió alguien que le aceptó ese cargo. Pero lo sobresellieron, Eduardo, no, no, No, no, no, no, no lo sobresellieron. Mira, está en cámara. Eduardo Cáceres, lo imputaron y lo procesaron en primera instancia. Lo procesaron y lo imputaron en segunda en Cámara. Después cambió, oh, casualidad, cambió el sistema y una fiscal. Hubieron tres jueces que lo procesaron y lo imputaron. Hubieron dos fiscales que investigaron. Y, oh, casualidad, una sola fiscal lo, lo pide sobre seguimiento que todavía está en Cámara. Yo le hago una denuncia por querellas e injurias. Digo que el hombre me estaba queriendo sobornar con un cargo para hablar en contra de una mujer. Y es mentira. Y presento mi celular y presento las pruebas. Hoy en día, la candidata a segunda de él, avise, avise, es su psicóloga de parte, la persona que hizo el peritaje. Entonces, vos me estás preguntando y yo te tengo que hablar con la verdad. En esto, es lo que yo digo, jamás va a escuchar de mi boca una mentira. Y si quieren celular, lo prendemos y lo corroboramos. Alguien, perdón, Alguien le aceptó sí. el cargo, yo no. ¿Jimena Martinazo te ha pedido que sea su abogada o no? No, jamás. No, jamás. Jamás. No, no, me... una por eso. ¿Cuál era no. la relación entre Jimena Martinazo y vos? Jimena era? simplemente fue un centro de estética que nosotros ten... que yo tengo, un centro de estética eh, que los maneja un esteticista. Nada, yo ni siquiera sabía que eran, y de paso también fuimos candidatas juntas. O sea, eh, yo por supuesto que a mis colegas los saludo, pero no tengo una relación de amistad. O sea, vos lo ves en tu trabajo. O sea, es como que yo venga hoy y diga eh, que vos, no sé, que tuvimos una relación, que salgo en contra de él. Una cuestión espantosa. Mire, cuando a mí me llamó el juez, se me cayó la cara de vergüenza. Y eso es lo que tenemos que terminar, la corrupción acá. Porque la verdad es que es una vergüenza. Que digan... ¿Cómo se hace para terminar con eso, para que no sea no se contaminen los nuevos que vienen los que llegan si generalmente vienen asesorados sobre la mano de, de otro que ya está en, en el yo ruido. hice lo que tenía que hacer hice mi declaración en la justicia no hablé en ningún lado mostré las pruebas y a las pruebas me remito entonces pero hoy no se no se trató el caso ¿eh? dos años después yo inicié una querella injurias de calumnias pasó por dos jue, dos dos jueces una se inhibió y la otra no resuelve entonces, también tenemos una deuda pendiente con la justicia. Bueno, ha dejado muchas cosas para... Eh, no, no era, le digo a todos lo mismo, no es la primera vez ni la última, vamos a seguir charlando, pero me voy a acercar hacia la mesa, Les digo para... porque te quiero hacer en segundos, eh, no te extiendas mucho, te hago... Vos hoy día inaugurás este nuevo proceso que nosotros vamos de lunes a jueves, antes llegamos de lunes, miércoles y viernes, hemos tomado la decisión de estar toda la semana porque tenemos mucha información. Y lo inaugurás vos como la primera invitada de esta semana Y por eso inauguramos un pequeño ping-pong, cortito eh, Yo te digo el nombre y apellido y vos decime lo que pensás de él ¿Te parece? Sí eh, Sergio Vallejo Mentiroso Marcelo Rego eh, Marcelo, no, no tengo ninguna opinión formada No, no vale no Eduardo vale, no Cáceres vale. Eduardo Cáceres corrupto José Luis Gioja José Ligioja fue un gran dirigente, pero bueno, creo que ya es hora de dar, eh, como dijo él, una vuelta, que la democracia es la fuente de la alternancia y es hora de dar un paso. Sergio Uñac. Sergio Uñac es nuestro gobernador y realmente este, es, tiene difícil en este momento. Él está atravesado por una crisis, lo respeto, es un dirigente, pero también entiendo que eh, no contuvo un montón de gente. Cristina Fernández de Kirchner. ¿Corrupta? Alberto Fernández. ¿Insuperable? Yo creo que ya perdió el rumbo, creo que perdió la, el norte, y la verdad que cada vez que habla, eh, yo no sé si re, reír, llorar, no sé si está bien de salud, este, y lamento, lo lamento por él. Mauricio Macri. Mauricio Macri, y es una persona que llegó a la política a través de, de también de, de, los, de, los, de los negociados de su padre, así que también me guardo opinión. Por eso no formo parte de ese, de ese eh, lugar. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes.